Ahí está, inicié. Hola, ¿cómo están? Solo les quiero decir que yo y mi gran y yo y mi gran amigo vamos a estar en directo en Twitch. Y si nos quieren ir a ver, vayan a mi Twitch. Bueno, los esperamos.